donde el videojuego alcanzó nuevas velocidades con la masificación de implantes neurales. Ya no se trata de reflejos y precisión. Los nuevos juegos son un reality show que se produce y drama directamente en el cerebro de los jugadores. En un buen episodio de las restos el Registro contra los auditores. Cuando tenía 16, le dije a mi mamá que mi sangre viviría. Entonces.. Le prendería fuego y le arrancaría el corazón. Ella solo se rió. Las cosas están rotas aquí, pero esto este hogar. Al crecer, la gente lo preguntaba: ¿Dónde vivís? es mi casa no hay tiempo acá solo falta de tiempo no hay espacio solo falta de espacio no hay lugar para más energía no hay lugar para más creación no queda lugar en tu mente para más pensamientos te sentís nada pero acá no hay razones, acá no hay argumentos. Te quiero. No puedes pensar con lógica. Algunos llegamos a creer que es nuestro estado natural. Entonces te ves forzado. ¡Esto es muy, muy, muy! ¡Esto es de muy, muy! a la muy, muy! ¡Esto es muy, muy! ¡Esto es de el camino te llama los butrones, caga, fuerte, llueve, en las islas, ecos de los siglos, estereofílicos, 416.000 personas, privadas alternativas, V X, T, O, la siguiente fría comienza, la liberación, se lo ¿Por uh -huh. Fuiste liberado de la prisión de tus emociones, tus pensamientos. Tu emociones? Fuiste liberado de la prisión de tu cuerpo. Fuiste liberado de la prisión de tu mente. Fuiste liberado de la prisión de tu cuerpo. Fuiste liberado de la prisión de tu mente. Fuiste liberado de voz, tu cuerpo y tus pensamientos. You were released from the prison of your body, you were released from the prison of your mind, you were released from the prison of your body, you were released from the prison of Your mind. You were from you de la mente, tu mente, de, de tu de de tu de, carcere de, carcere de, de, de ai, 몸 당신은 고통의 감옥에서 풀려났습니다. 당신의 의견, 당신은 el 감옥에서 나오고 la 당신은 정신 감옥에서 석방됩니다 당신은 la angustia. Tú eres el cautiverio la la يتم تحرير جسدك من سجن جسدك سجنك هو سجن جسدك خرجت انادى جسدك من البداية إلى النهاية من البداية إلى البداية من البداية إلى في البدايه الفتح, الفتح نا حر نا في المكتب او او في في también el la de cuidado de la piel, y la higiene y el uso considere el cuidado de la piel y la higiene y el uso el uso considere la piel y el uso considere el cuerpo considere prisión del de uso considere mente considere cuerpo la piel y el uso considere voz tu cuerpo tus emociones la prisión de tus emociones considere el principio a fin fin principio a principio a fin considere mente considere cuerpo la piel y el uso considere el uso o libre considere principio a fin, fin considere la, la piel y el, el uso considere mente considere cuerpo la piel y el uso prisión del uso tu cuerpo tus, tus emociones, emociones la la prisión de la piel y, y la higiene y el, el uso, uso tu, tu cuerpo, cuerpo tus emociones la la, la piel de tus emociones, emociones. Considere sí, el sí, principio de prisión fin, principio uso a principio a fin. Considere sí, mente. Considere sí, la, sí, tu la, la piel y el uso. Fin, sí, principio a tu cuerpo. Tus la prisión El uso. Considere sí, el principio a fin. Considere sí, mente. Considere el cuerpo. La piel y el uso. Considere sí, el uso libre. Considere la piel y el uso. Considere el cuerpo. Considere prisión del de uso. Considere mente. Considere cuervo, la piel y el uso. Considere Vos, tu cuerpo, tus emociones. La prisión de tus emociones. Considere principio a fin, Fin principio a principio a fin. Considere mente. Considere cuervo, la piel y el uso. <normal> considere mente. Considere cuervo, la piel y el uso. Considere mente. Considere cuervo, la piel y el uso.